Muy buenas tardes, amigos de Europa, y muy buenos días, amigos del Perú. Les saluda Manuela Bastidas, a través de tu espacio Todo Cambia Noticias, que se emite desde la ciudad de Milano el día de hoy, sábado a 11 días del mes de marzo del 2023. En este momento, 3 de la tarde con 17 minutos en Europa, 9 de la mañana con 17 minutos en el Perú. Eh, hablar de todo lo que está pasando en nuestra patria realmente parecería que es reincidente, pero no podemos decir ello, sino es necesario de que convoquemos a todas las personas que están eh, involucradas de alguna manera en generar la noticia, en dar a conocer todo lo que está sucediendo en nuestra patria grave violación de derechos humanos, una dictadura a todas luces vista sin precedentes, más de 70 muertos en nuestra patria, una serie de detenidos, desaparecidos, reglajes y una clara violación al Estado de Derecho. En ese escenario... Hay que señalar que también hay muchas, muchas, eh, entre comillas, malas y, y nefastas autoridades que están al frente de diversos organismos del Estado que con claros indicios de corrupción, pues entre ellas no solamente se protegen, sino lo que es más escandaloso, entre ellas se agasajan, se condecoran, dando este, un mensaje de claro desprecio, eh, de escuchar al pueblo, un pueblo que les ha quitado la legitimidad, un pueblo que señala que no tiene confianza en un legislativo, que exige que haya una renuncia de Dina Boluarte, que exige que haya una convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente, pero estas voces no se oyen, padre mío, en nuestra patria, el Perú. Y para eso hemos convocado a Raúl Adolfo Arias de Ágora Popular. Ágora Popular es un espacio de debate, es un espacio que aglutina a miles de ciudadanos de a pie, que genera debate, genera postura frente a, a este escenario en nuestra patria el Perú. El vocero de Ágora Popular está con nosotros. Raúl Arias, bienvenido a Todo Cambia. Te saluda Manuela Bastidas desde la ciudad de Milano, Italia. Muchísimas gracias ante todo, estimada compatriota Manuela Bastidas. Un saludo muy grande para tu persona, para el equipo que trabaja contigo, para Todo Cambia Noticias para todos sus televidentes, todos los hermanos eh, peruanos en el exterior y por supuesto presto aquí para analizar los temas que está señalando y desde la posición, por cierto, del Ágora Popular de la Plaza San Martín. Muy amable Manuela por esta nueva invitación. Ágora Popular tiene una postura bastante clara y de cara a lo que exige el ciudadano de a pie. Eh, ¿Cómo va esto desde que los retiraron de la Plaza San Martín, lugar emblemático eh, y espacio donde se debate lo que no se debate en el Parlamento? La Plaza San Martín es un espacio sui generis y que mm, nos da eh, esa lectura de acercamiento al público, pero también el espacio donde todos se pueden expresar sin guión y, y, y exigiendo lo que los padrastos de la patria no piden en el parlamento. ¿Cómo ha ido eh, construyéndose esto? Y en este momento, a 93 días de dictadura militar, ¿cómo va ese reporte, esa, esa relación agora popular y pueblo? Gracias eh, por esa pregunta. Nosotros continuamos eh, permanentemente eh, todos los días eh, cercanos a la Plaza San Martín a media cuadra, y hay momentos que nos ingeniamos para estar en la misma Plaza San Martín, aunque sea en el borde de, de la vereda, pero dentro de la Plaza San Martín. Eh, o sea, nuestra labor no se ha detenido. Eh, gracias al trabajo persistente de Leonardo Castañeda, presidente del Ágora, quien está infatigable todos los días allí, quizás el resto de oradores eh, estamos eh, un día sí o días determinados de la semana, pero Leonardo está todos los días. Eh, nosotros seguimos en relación con ese pueblo que ha confiado en nosotros en el ágora popular, porque ve efectivamente un análisis serio, un análisis mesurado y sobre todo un análisis consecuente de la realidad peruana. Eh, nosotros no estamos en estos momentos haciendo una campaña política electoral como si sí lo están haciendo y con la crítica que eh, siempre... Eh, mantenemos otras organizaciones otros colectivos que bueno han entrado en, en esta borrachera eh, de pensar que van a ser congresistas o van a llegar a la presidencia y hay compañeros bueno respetamos esa opción pero indudablemente que no la compartimos eh, compañeros también incluso de la prensa alternativa están recolectando firmas para llevar adelante eh, formar un partido político eh, pero muchos de ellos no están ya en las movilizaciones, nunca han estado en las movilizaciones. En cambio, el ágora popular de una u otra manera se ha mantenido en la lucha porque entendemos que estamos en un tiempo de, de lucha permanente, eh, sin descartar lo electoral, que también es un derecho obviamente dentro de lo político, pero aquí eh, el contexto es que el pueblo rechaza el adelanto de las elecciones. Como ya lo hemos analizado varias veces, eh, Estados Unidos, el imperio, es el que quiere adelanto de elecciones, no los pueblos del Perú, que en su mayoría, eh, los pueblos levantados, desean la restitución de su presidente Pedro Castillo. Esa sigue siendo la posición del Ágora Popular, con algunas diferencias en cada uno de los miembros, pero nuestra posición sigue siendo esa. No nos olvidamos de la Asamblea Constituyente, porque vemos que el pueblo quiere la Asamblea Constituyente. Claro, antes queremos, aspiramos eh, a lograr la salida de toda esta mafia eh, que está posicionada en el Congreso, que ya es formalmente una dictadura. Eh, porque ellos mismos cuando recibieron la emisión del Tribunal Constitucional, que también es parte de la dictadura, eh, donde le da plenos poderes al Congreso, allí formalmente, entre comillas, se ha institucionalizado la dictadura, porque es el acaparamiento de todos los poderes del Estado. Entonces, eh, nos mantenemos en esa posición, estamos en resistencia frente a la dictadura. ¿Y cómo es posible que vamos a pretender que una dictadura... Eh, sea la que maneje elecciones o sea, es, es una contradicción para los compañeros que están recolectando firmas y confían que va a haber elecciones y que vamos a postular y si Pedro Castillo llegó, ¿por qué eh, nosotros no podemos llegar? Bueno a esos compañeros decirles que ¿cómo confían ustedes en elecciones bajo una dictadura, que estamos viendo cómo se han apoderado y se están apoderando también el jurado nacional de elecciones. Bueno, o sea, hasta ahí nomás vemos ya una contradicción enorme, ¿no?, de esas posiciones. Pero bueno, el Ágora Popular se mantiene firme en su posición original respecto a esta coyuntura. Interesante los temas que aborda eh, Raúl Arias, y qué bien que lo hayas dicho tú. Te comento, porque este, este espacio es un espacio que quiere generar conciencia, Raúl, igual que ustedes elaboran en la Plaza San Martín, a quien expreso el mayor de los respetos y coordinación estrecha con ustedes. Eh, te comento que aquí en Italia no es ajena a esa realidad, no es ajena a esa realidad los tentáculos de las mafias electoreras. Y de aquellos que le están haciendo juego a la derecha, ¿no? Y vamos a decirlo con nombre propio, Perú Libre son uno de ellos, ¿ah? ¿eh? Los tentáculos de Perú Libre en Italia están ávidos, ávidos de elecciones. No Y se han olvidado de que eh, nosotros y gran parte del pueblo está pidiendo respeto al voto. El respetar al voto es también exigir que se respete esta democracia. O sea, la democracia no se puede entender solamente con ir a elecciones cuando se despiertan voraces apetitos electorales y bueno, ahora dicen, ¿no? Si tal persona fue con un congresista, ¿por qué yo no? Si tal persona llegó a tal espacio, ¿por qué yo no? Y si yo estuve en la protesta y agarré un micro y canté y agité y vociferé y llamé legítimamente por suerte, ¿cierto? ¿Por qué no puedo ser candidato? O sea, eh, realmente esto hace daño a nuestra, a la organización, esto hace daño a, a la democracia en sí, pero se devela un apetito increíble de querer eh, ser parte de, de, esta, de este poder el, del Estado como es el legislativo tan venido a menos. Te digo que en Milano estamos evidenciando ello y, y mira, te comento, ¿y ¿qué opinas sobre esto? Yo no sé si está pasando en el Perú. En Milano se está convocando a una movilización sin tener en cuenta, o sea, su primera bandera adelanto de elecciones y no piden restitución de Pedro Castillo o por lo menos no piden respeto al voto popular, ¿no? O sea, no porque Pedro Castillo sea Pedro Castillo, no, sino porque representa el voto popular, el respeto a la democracia. ¿Eso está pasando en el Perú, Raúl? Sí, es cierto, sí, también lo estamos viviendo en el Perú. Eh, hay esas posiciones de organizaciones, pero te, te diré que acá están un poco más, este, tienen un poco más de temor de manifestarse abiertamente porque saben que hay un rechazo a ese oportunismo, es un rechazo nacional, eh, se evidencia en cada movilización y es cierto, los partidos todos están desprestigiados, incluyendo Perú Libre. Eh, el margen de aceptación es muy bajo y Perú Libre lo sabe. La imagen que tienen como traidores al presidente Pedro Castillo está allí. Eh, estoy hablando de, de la imagen, ¿no? En el sentido popular, más allá que si sea verdad o no que Perú Libre traicionó, que también sería interesante analizarlo, porque en la posición del ágora popular, eh, desde el momento que dejaron a Pedro Castillo solo, solamente cinco congresistas votaron en contra de la vacancia esa última, eh, los, los 101 votos que lograron y nada más, solamente cinco se, se opusieron a, a esa vacancia, ahí hay dos, tres de Perú Libre, bueno, eh, eso significa que el resto ha traicionado, eh, incluyendo los más cercanos que estaban al lado del presidente Pedro Castillo, que aparecían como gabinete en la sombra, los demás, etcétera, etcétera. Traicionaron a Pedro Castillo y eso el pueblo así lo ha sentido, lo ha captado, lo ha entendido, que ha habido una traición. Entonces, los partidos políticos acá, incluyendo Perú Libre, tienen temores, están haciendo su campaña, sí, pero están allí este, cuidándose, están haciendo las cosas eh, no tanto como ellos quisieran aprovechando ponerse a la cabeza, eh, no se ponen a la cabeza ni ninguna marcha, eh, no hemos visto, salvo eh, compañeros de Perú Libre aislados, que salen de alguna base distrital, que salen por su cuenta a las marchas, pero convocatoria como la que veíamos en las elecciones, no hay, no está, no hay convocatoria pues de Vladimir Cerrón ni de los parlamentarios, para ninguna de estas movilizaciones, no hay, pues ya los hubiéramos Está, visto. Están camuflados, están camuflados con la defensa, se están camuflando, señalando, no, cierto, todos creo, pedimos que no se violen los derechos humanos, pero se están camuflando bajo esa bandera. Eh, todos pedimos que se cierre el Congreso, se están camuflando bajo esa bandera. Todos pedimos cárcel para la asesina de Dina Boluarte, todos se camuflan en esa bandera, pero por ahí se están arrampicando, se están agrapando y se están metiendo traidores al voto del pueblo. Entonces hay que empezar a desenmascararlos a los oportunistas, sea de izquierda que se están aliando con gente de la derecha. Eso es, de, eso es increíble, eso es inmoral, eso no eso es una pues es, un, es una situación contra natura, diría yo, no solamente debe ser doloroso, sino asqueroso. Sí, a, así es. Eh, acá en el Congreso eh, de la República hemos visto muchos ejemplos de esta relación contra natura. Ver a, a Vladimir Serrón, por ejemplo, a Valdemar, el hermano Valdemar Serrón, abrazado ya desde hace varios meses con la señora Alba, los pactos políticos que no dieron explicación cuando votaron a favor de los miembros del Tribunal Constitucional y también después se dio otro abrazo, y Guido Bellido incluido, un Guido Bellido que ya es renuente a dar entrevistas al Ágora Popular porque no responde al tema de la recolección de firmas de la Asamblea Constituyente, igual Jaime Quito, eh, se corren, se corren a pesar de que ellos saben lo que es el Ágora Popular hace tiempo y no dan la cara. Eh, incluso ahora si ellos quisieran venir al ágora popular eh, tampoco los recibiríamos ya ¿por qué? Porque, primero por el tema de seguridad porque la gente a nuestro alrededor el pueblo, los ciudadanos eh, buscarían eh, en su indignación eh, eh, explotar toda su rabia frente a estos congresistas ¿no? y quizás por ahí se dé un acto eh, de violencia que no queremos, ¿no? Entonces, por eso ya no los invitamos, aparte que ya para nosotros son impresentables la mayoría de ellos, eh, en el tiempo que los invitábamos, cuando había la luna de miel política, no quisieron venir, salvo algunos, nada más, contado con los dedos, ahora pues que van a querer venir, ¿no? Eh, y ahora ya tampoco así nos digan, no, no los podemos recibir, ¿no? Eh, es que es mayoría, inconcebible, bueno. este, Raúl, que mientras a la gente, a nuestros compatriotas los estén matando me, y mientras en el Congreso están jugando en pared con el Ejecutivo, porque todos, ah, sin excepción, ahí sí toditos, no solamente están disfrutando de las buenas alfombras y los grandes joyorías en el Congreso, no se quieren ir ni el Ejecutivo ni el Legislativo, mm -hmm. No hay sanción a ninguno de los que tienen que ver con las masacres a nuestros compatriotas. Y mientras tanto, algunos que están queriendo sacar partido de estas protestas en el Perú y en el extranjero están, están en clara competencia electoral. Y eso es asqueroso. O sea, no se puede permitir que mientras te matan, otros están asusando y convocando a la gente a protestar. Sí, la gente, sí es cierto, quiere protestar porque se siente indignada con tanta muerte, se siente indignada porque está ante una dictadura militar. Entonces, lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas no saben los entretelones, los entuertos de estas ambiciones electorales, y bueno, van, y, y, y van a la protesta, ¿no? Pero no saben que de alguna manera están utilizando con claro cálculo político electorero, Ramón. Así es, es un cálculo político que nosotros eh, despreciamos, eh, rechazamos, porque lo, es una forma de manipulación y porque no tienen amor por, por nuestro pueblo. Solamente ven a nuestro pueblo como votos y nada más. Entonces, por eso tenemos que repudiar esa forma de cálculo político que en estos momentos están liderando eh, la gran mayoría de, de estas posiciones llamadas de izquierda y, y otros que están ahí en el centro y otros que aparecen con la figura de nacionalismo, que están allí, ellos desprecian a Pedro Castillo, ya sabemos que tuvo o tiene cualquier cantidad de errores, pero lo desprecian y no entienden lo que ha significado lo que significa Pedro Castillo y, y, y ven que su momento es de ellos ellos quieren ser también presidente por aquí, por allá, ser cabeza de ratón y no el cuerpo de león porque bien estuvieran promoviendo una unidad grande, política de lucha y ni eso están haciendo solamente están viendo cada uno el pañuelo con el que van a bailar en estas próximas elecciones y nada más, eso es lo que están viendo eh, algo pues eh, que completamente nosotros tenemos que rechazar, ¿no? Veámoslo por donde los veamos, porque estamos en una dictadura, y, y la dictadura cuya más querés boluarte está avanzando con muchas cosas, con leyes, con lavado de activos, con criminalización de la protesta, eh, leyes con las cuales quieren rematar al Perú, eh, una vez más, pero ya en forma global, y para eso, justamente relacionando lo que decías hace un momento, lo, lo de las alfombras, es también completamente repudiable, aberrante, eh, los gastos excesivos todo lo que se está destapando claro, eh, pero ahí son cientos de miles de soles y algunos millones de soles pero lo que van a robar y saquear con estas leyes y la prueba como la ley 3518 presentada por Fuerza Popular ya son miles de millones de dólares porque estamos hablando del saqueo de la selva estamos hablando de la privatización del agua Estamos hablando del remate de las tierras comunales, que si es que se aprueban esas leyes, entonces prácticamente el robo va a ser más escandaloso. Y obviamente esto los medios de comunicación acá no lo están mencionando, ¿no? ¿Y, y qué decir de los partidos políticos, ¿no? Eh, Perú Libre, todos ellos deberían estar hablando de esto, no lo están hablando. Eh, y si lo hablarán, lo hablarán así a media voz, a alguno que otro. No lo están difundiendo que ahí se sí debería ser esa nuestra lucha. Bueno, no lo hacen. Hay hay ahí una componenda en el Congreso que es evidente, ¿no? Componenda en el Congreso que esperemos no se traslade a las calles. No se mueve. O sea, no no hay que permitir amigos que los tentáculos de la corrupción y de las mafias criminales, tanto de organizaciones políticas de la derecha como de la izquierda <risa> tengan que llegar a otras esferas, tengamos el tino suficiente y no seamos oportunistas. Hay algunos también que, bueno, esa es su forma de vivir, de ahí sacan para las lentejas, como siempre lo han hecho a través de las asociaciones en el exterior y a través de algunas organizaciones políticas o mafiosos en ese escenario. ¿no? O sea, se juntan necesidad y oportunismo, esa es la realidad. Necesidad de seguir sobreviviendo y el oportunismo electorero. Eso no se puede, en eso no se puede convertir las grandes y legítimas luchas del pueblo peruano. Más de 70 muertos, desaparecidos, perseguidos, procesados, y eso no se puede desnaturalizar ni quedar en el olvido, señores, por sus apetitos personales electoreros. En ese sentido, vayamos a identificar algunos otros mafiosos. ¿Qué lectura tiene Raúl Arias de esta fotografía que quedará en la retina de muchos peruanos que tienen capacidad de indignación? El hecho de que uno que tiene procesos a nivel de la fiscalía, o sea, uno que, está, que es litigante, le condecora a una que es presidenta del Ministerio Público, o sea, mayor... Eh, expresión rastrera miserable no se había visto, o sea mayor oportunismo eh, y limpieza uh, del Poder Judicial claramente de parte de la que preside el Ministerio Público Patricia Benavides recibiendo agasajos de un procesado como Aliaga es increíble, o sea en qué país de las maravillas o en qué país de corruptos se acepta eso eh, el ¿qué lectura tiene de esta, de esta mm, condecoración entre corruptos? Están viviendo sus 15 minutos de fama, sus, sus meses de poder que les quedan, que no van a tener nunca más, porque el pueblo lo va a rechazar ya organizadamente, más de lo que ahora ya venimos haciendo, están viviendo sus momentos de, de poder y en ese, en ese poder pues hacen todo lo, lo que le da las ganas. Obviamente que ya en esa condecoración la fiscal de la nación ya violó la ley. La ley que a ellos los, los, los fiscaliza eh, en cuanto no pueden recibir ni agasajos, ni condecoraciones, ni obsequios, ni regalos de personas procesadas en investigación y, y ya ya la aceptó, ya aceptó esa condecoración entonces por lo tanto tiene que ser encausada y seguramente ya lo estarán haciendo por ahí algún fiscal valiente eso último no lo sé pero al recibir la condecoración de López Aliaga, enorme lavador de activos comprobado eh, de muchos años, de, del séquito de Alberto Fujimori que dicho sea de paso la única manera de lavar activos que ha tenido la mafia fujimorista como todas las mafias lo hacen, es a través de buscar socios Aliados eh, en el poder eh, de confianza, empresarios que permitan justamente recibir estos dineros, porque la mejor forma de guardar dinero o esconder dinero es allí donde hay más dinero. Y eso lo han hecho todas las mafias. De Alejandro Toledo, por ejemplo, en dónde eh, buscó él esconder el dinero de su coima, la coima que recibió de Odebrecht, más de 30 millones más seguramente, pero lo oficial son 30 millones de dólares. ¿Dónde lo escondió? Donde había ya dinero de su amigo, en las cuentas de su amigo Joseph Maiman. Eh, allí escondió esa suma millonaria donde había más dinero. Ahora, lo mismo igual López Aliaga, eh, cómo Alberto Fujimori hizo para lavar activos, porque sabemos que Alberto Fujimori, eh, el más grande ladrón y genocida de la historia del Perú, eh, en sus más 10, casi 11 años de gobierno, de dictadura, él recibí, eh, robó grandes cantidades, ya sería largo enumerar uno de ellos, las la reservas de oro, la, las maletas, en que también había barras de oro, eh, el oro que se robó del padre Polentini, que está documentado también, uno de los helicópteros cayó en Ica y ahí se vio eh, lo, que, lo que estaba llevando el cargamento, pero todas esas riquezas que se llevaron, que se llevó al exterior la mafia Fujimori, ¿en dónde quedó? Y más aún, si es que está en el exterior, como Japón sabemos, a través de la más y yakuza, ¿qué sentido tendría si no va a utilizar ese dinero? Porque ese dinero lo tiene que utilizar para lo que efectivamente lo han utilizado, para la campaña electoral, de Keiko, lo, los regalos que daban a, a, a las personas, pues sabemos que han regalado electrodomésticos en campaña electoral, a pesar de estar prohibido, han regalado sumas de dinero persona por persona, ya, ¿de dónde han sacado todo ese dinero? Es obvio que la mafia ha tenido que usar un mecanismo para regresar el dinero robado, que está en cuentas en el exterior, y retornarlo al Perú. ¿Pero de qué sí. manera lo retornan al Perú? Tiene que ser pues, a, a través de un mecanismo oficial legal y uno de los mecanismos, como lo ha documentado varios colegas, por ejemplo Edmundo Cruz del diario La República, ya hace varios años, uno de los mecanismos es que creas tu empresita acá en el Perú con mil soles nada más de capital y en un momento se te aparece un milagro, se te aparece la Virgen y encuentras un socio de más de treinta que aporta un capital de 30 mil millones de dólares y que viene del exterior y ese socio que te aparece a ti por arte de magia, eh, o oh, casualidad viene del Japón, o pudiendo venir también de cualquier país del mundo. Entonces, en el caso de la mafia fujimorista, que esto está documentado, lo que te estoy señalando, eh, la mafia fujimorista creó empresas de la nada, empresas que no tenían ni local para que fiscalizara Sunat, y si iba a Sunat, iba y, y veía un local vacío, y, y, ya, y la, la cosa que ya estaba viendo que había un lugar. Bueno, todo eso. Le sirvió a la mafia fujimorista crear empresas ficticias para después encontrar socios comerciales que aporten capital del exterior y esos socios aportaban o pueden aportar cualquier cantidad desde un sol hasta varios miles de millones. Como socio no hay límite, aportan, inyectan esas cantidades de dinero y así es como el dinero del Japón. Vuelve al Perú, pero ya lavado, ¿no? Entonces, eso mismo casi igual ha sucedido con López Aliaga, que para eso justamente él fue beneficiado con eh, tener el Perú Rey, con tener la concesión de Machu Picchu, con tener muchas empresas que aparecieron de la nada. La, la fidelidad política también que tienen, obviamente, López Aliaga del Opus Dei, eh, de la extrema derecha, igual que Alberto Fujimori, eh, Keiko Fujimori, que pertenecen también a logias de extrema derecha. Esa afinidad, esa confianza les hace pues, eh, que tengan también la confianza eh, monetaria. ¿Qué decir pues también del otro caso de Joaquín Ramírez? Lo mismo, el lavador de activos ya, pero pues, en este caso de encargo de, de Keiko Fujimori, una suma pequeña no comparada con las demás, solamente 15 millones de dólares que fue descubierto en aquella oportunidad por un agente de la DEA, un expiloto de aviación, Jesús Vázquez, y que hay un audio donde Ramírez confiesa que él estaba lavando, 15 millones de dólares de parte de Keiko. ¿De qué manera? Comprando eh, grifos eh, o empresas cualquiera, empresas de aviación en el exterior. Y eso es una confesión que está grabada. Entonces, son solamente dos ejemplos de la manera como se lavan activos y que por eso que López Aliaga tiene mucho que agradecerles al, al fujimorismo. Él es pues un fujimorista eh, convicto y confeso. Y, y que significa que en estos momentos que están en plena dictadura, están, bueno, están haciendo más negocios, están sirviendo mejor a sus amos del exterior y al mismo tiempo están haciendo plata para ellos, para el futuro. no Porque ellos mismos que ya están en pánico, no saben lo que va a venir, pero como no saben lo que, van a lo que va a venir, tienen que aprovechar mejor su, su, sus días, sus semanas, sus meses eh, o, o años, quiera Dios que no, que dure esta dictadura. Tienen que aprovecharla y es por eso que estamos viendo eh, toda esta eh, situación, ¿no? Están, que aprovechen, ¿no? Eh, Dina Boluarte, el otro, se condecoran, eh, se dan medallas. Eh, la fiscal de la nación igual, pero ella, esta última, ya violó la ley, ¿no? Ya violó la ley y eh, si es que hay un causamiento de un fiscal juez valiente por ahí, por acá en el Perú, bueno, va a tener que encauzarla, ¿no? Aunque vemos que eh, la señora Patricia Benavides tiene bastantes eh, instrumentos para deshacerse de sus opositores, ¿no? Eso ya lo hemos visto también. Así es, eh, Raúl Arias de Agora, el vocero de Agora, está con nosotros el día de hoy, sábado 11 de marzo del 2023, tratando diversos temas sobre básicamente cómo se condecoran entre corruptos. Y hemos visto como un total descaro, apego, nada bueno a estas mafias, des desnudando una más una vez más la conducta inmoral de Patricia Benavides, pero eh, sentando precedente y violentando la ley de la carrera eh, que hace dentro de la fiscalía, no toda vez de que está prohibido por norma que quienes ejercen y o están en estos cargos de fiscales están prohibidos de, de recibir agasajos, dávidas, atenciones, con decoraciones de parte de los litigantes. Entonces, definitivamente, ¿dónde están eh, todos los estamentos? Por un poco de pudor, de vergüenza, señores, deben sentar posición frente a esta clara, clara um, señal de alarma, debería encenderse las alarmas, pero ya de Patricia Benavides debemos esperar todo. ¿eh? Es una persona absolutamente ligada a lo negativo, a lo inmoral, a la mafia, a la criminalidad. Y volvemos a señalar lo que hemos visto esta semana de um, otorgarle un reconocimiento por parte de un evasor de impuestos, por parte de Aliaga a una mujer que no representa eh, a, a la gran mayoría de, me, de mujeres, es ofender al más del 51% de cómo está conformado la población peruana. Pero ahí no quedó la cosa, señores. Esta dictadora Dina Boluarte agasajando a un racista y clasista como Mario Vargas Llosa. O sea, hemos tenido un show de corruptos un shock y un shock para nosotros. O sea, shock porque nos ha ofendido y un shock para la televisión y para los seguidores de estos innombrables. El, el hecho de que Dina Boluarte eh, condecore a Mario Vargas Llosa, ¿qué, qué te queda? O sea, ¿qué, qué lectura le da el Ágora en este escenario eh, de ver otra condecoración en medio? de que matan al pueblo peruano. Y a ellos sí, a ellos sí, no les rinden tributo. Han matado a seis soldados del pueblo y su entierro ha pasado desapercibido. A quienes debieron enterrar con honores, señores, con honores. no ¿Qué te parece esta condecoración de Dina Volvarte a Mario Vargas Llosa? Completamente distractiva eh, esta acción de la dictadura de Boluarte, eh, puesto que sabemos que han habido justo casi al mismo tiempo declaraciones fuertes de los familiares, de los padres, de los soldados jóvenes, soldados fallecidos, asesinados por la dictadura, porque los contamos también como asesinados por esta dictadura, por eh, obedecer las órdenes de, de los generales, comandos que ahora son cobardes, que no aparecen, y todos le echan la culpa a la población civil que estaba en protesta. Pero ya sabemos que no hubo realmente un ataque de los aymaras contra estos jóvenes soldados, más bien hubo sí una ayuda que se le hizo, los, los rescataron a todos los que pudieron, pero seis fallecieron. Y los familiares de estos jóvenes han salido fuertes a protestar en palabras bien fuertes y contundentes contra la dictadura, pidiendo su renuncia. Pero como la, la dictadura tiene el aval de los medios de comunicación, esto no está apareciendo mucho, ¿no? Y, y la dictadura está eh, teniendo en estos momentos estas acciones distractivas como lo de Vargas Llosa, ¿no? ¿Y qué hace Vargas Llosa reapareciendo en estos momentos? Creo que eso ya eh, lo sabes bien, Manuela, y los amigos de Todo Cambia Noticias, que Vargas Llosa es un operador ya de años, quizás uno de los mejores, o no mejores, uno de los preferidos de parte del imperio para realizar operaciones psicosociales en el Perú. Como tiene credibilidad, reconocimiento, distinción, entre comillas, ¿no? Eh, esa credibilidad reconocimiento de Vargas Llosa se utiliza para fomentar aquí en nuestro país una corriente de opinión, ¿no? eh, obviamente de extrema derecha, eh, defensor del status quo, defensor del sistema, defensor del modelo neoliberal, defensor de los gobiernos de derecha y cualquier gobierno que sospeche que Vargas Llosa que no es de la afinidad del imperio eh, Vargas Llosa se le lanza el ataque como una jauría, como un perro que defiende a su amo, ¿no? Disculpando a los perritos, ¿no? Eh, entonces Vargas Llosa cumple esa, ese papel eh, que no es cualquier papel, ¿no? Es, es un operador de lujo porque emplea sus palabras, sus mecanismos, sus técnicas, habla elegantemente, tiene el reconocimiento de la Real Academia Española, ahora le han dado de la Academia Francesa, o sea, es un operador del imperio que les cuesta varios millones de dólares no no es barato obviamente vargallosa y y se presta para estos momentos para suavizar la imagen de una dictadura y y para distraer la atención de de, de los asesinatos que está cometiendo esta dictadura en este caso lo último contra lo, los jóvenes soldados eh, esperamos ya que se ha mencionado es, esto es parte pues de las fuerzas armadas el ejército Esperamos que por ahí haya un patriota militar, porque lo digo porque hay un sector que lo manifiesta también, que diga bueno, este, no podemos estar de acuerdo con esta dictadura, renuncio a mi cargo de comandante, renuncio a seguir a, a, a, recibiendo y dando órdenes de esta dictadura. Entonces, podría haber por ahí una respuesta, ¿no? Eh, pero vemos más bien que todos en estos momentos están avasallados, eh, siguiendo el mismo libreto, eh, militares y exmilitares, con el mismo Antauro, y permítanme que quizás ingrese a este tema, al menos un poco, el mismo Antauro. Adelante, adelante, que lo íbamos a tratar, este, lo íbamos <risas> a tratar y te has adelantado, pero yo agradezco, estamos en sintonía, por lo menos, con Raúl, porque es increíble, el nuevo engreído de Willax. adivinen quién es amigos, Antauro Humala, ahora le rinden pleitesía y es invitado frecuente de estos espacios de la derecha, bueno, de la playa a Wilax, tremendo cambio de Antauro Humala, ¿no? rindiendo pleitesías a la dictadora, pero qué bien que se desenmascaren los oportunistas de las botas, y también de las organizaciones políticas traidoras al pueblo eh, dinos Raúl este cambio total de Antauro Mala increíble para sus seguidores una total traición, decepción peor que la de una relación de pareja, ¿verdad? Sí, hay que comenzar señalando Manuela eh, para los amigos de todo cambia de que Antauro decidió pues eh, salir ni bien salió del penal lo cual esa, esa parte obviamente el pueblo lo ha reconocido 18 años de prisión hay que comenzar señalando eso pero él prefiriendo no guardar un descanso como él mismo señala un año sabático de descanso lejos de la política no lo hizo y comenzó a hacer campaña pero qué ocurre eh, después a raíz de los sucesos del 7 de diciembre él entra Ahí sí, en un descanso, porque hemos visto fotografías suyas en plenas vacaciones, en la playa, eh, o bien eh, tirado patas para arriba en un sillón, leyendo su periódico, mientras que el pueblo se desangra, mientras que el pueblo está activando, viendo cómo llevar la comida a los manifestantes, cómo organizar una marcha, eh, a él no le interesa. Y simplemente manda, bueno, a, a las personas, sin despreciar a, a los compatriotas antagoristas pero manda pues a sus chupamedias, lamentablemente, para que ellos eh, pongan la cara por él. ¿Y, y, ¿Y qué ha sucedido? Como has mencionado, eh, ha ido a Willax, eh, o sea, es preferido de Willax y lo han tratado suavemente en Willax, este señor de apellido Sonda, y bueno. Y también eh, ha tenido una entrevista en el diario La República, que es uno de los principales medios de comunicación, más allá de sus valientes periodistas de años, ¿no? Pero es un medio caviar, ¿no? esa es la realidad, es un medio caviar. Bueno, entonces eh, Antauro, eh, como no da puntada sin hilo, y yo no creo aquello de que, bueno, se le salen las eh, cosas que no quiso decir, no, eso podría ser quizás otras personas, bueno, pero a, Antauro es muy calculador, eh, él ha declarado eh, directamente que quien debe gobernar el Perú o que la única salida para él, para de esta crisis, debe ser que asuma el poder el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que sea esta institución o en todo caso a través de Manuel Gómez de la Torre que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, si ahí se convoque a las elecciones generales el adelanto de elecciones que está pidiendo Estados Unidos. O sea, Antauro está alineado a la agenda de Estados Unidos y lo ha dicho sin ninguna vergüenza. Claro, para suavizar de manera dialéctica su, su propuesta, que es una propuesta, que es su parecer, que es su posición, y lo ha dicho así, para suavizarlo, a continuación dijo, pero Manuel Gómez de la Torre es la antítesis de Juan Velasco Alvarado. Pero la cosa es que él ya lo lanzó, y, y no es la primera vez que ha sido lanzado esto, claro, es la primera vez que una persona como él, líder nacional, porque sí es un líder nacional, pero que se está cayendo a pedacitos, eh, lanza esta proposición que antes solamente lo habíamos escuchado de algunas personas por ahí que no tienen tanta fama como, como Antauro, pero ahora eh, lo recibimos y estamos convencidos de que aquí, Aquí hay una cosa por lo menos sospechosa, por lo menos. Pero lo que tenemos que creer, eh, porque siempre hay que desconfiar de todos, es que sí si hay un nexo, se comprobaría que hay un nexo entre Antauro y el actual Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Porque no es cosa gratuita que Antauro haya lanzado como globo de ensayo para ver qué reacciones hay, para ver si hay aceptación o no. Sabemos que un sector de la población tiene esa esperanza Quizás con una confusa, pero tiene esa esperanza de que la solución a todo esto sean los militares y que un gobierno militar, como siempre escuchamos, no pero repito, sin, sin entendimiento, sin mayor ideología, pero lo que escuchamos en el pueblo es que solamente un gobierno militar puede solucionar las cosas porque hablan de la mano dura y que ese es el final de los corruptos. No entendiendo también eh, nuestros hermanos del pueblo, que los militares también son corruptos. Eh, la corrupción está en todos los niveles, pero bueno. Entonces, eh, amparándose en esa idea, lanzan este globo de ensayo, direccionado por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, como diciendo, ah, bueno, ya Boluarte está quemada, a ver qué aceptación habría si salimos nosotros ya de frente, ¿no? Eh, Manuel Gómez de la Torre, los cachacos que le rodean de las tres fuerzas, y bueno, y de la policía también, ¿qué reacción habría? Y ya enviaron pues a, a uno de sus operadores, que sería Antauro Mala, según lo que estamos viendo, ¿no? Eh, él mismo lo, lo, lo está demostrando, y repito, Manuela, él no es ningún idiota, eh, Antauro sabe lo que está haciendo. Eh, en ese momento la pregunta del periodista era sobre el tema de Otárola, el tema de Otárola, de que Otárola decía que los manifestantes quieren tomar el poder. Entonces, Antauro hace toda una explicación que todo político busca tomar el poder. Y de ahí pasa a, a Manuel Gómez de la Torre a, a decir que mejor sería un gobierno del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Imagínense, amigos, de todo cambia noticias. Imagínate, Manuela, eh, ¿qué está buscando Antauro, no? ¿Por qué lanza esto en estos momentos? Así Creo es, que... así es, así es, Raúl, yo quería uh, un poco, ¿verdad? Causa indignación, risa, eh, cólera, pero no nos van a agarrar de estúpidos, o sea, coincido plenamente, Antaurumala Mala no es estúpido, está jugando a una propuesta, y no es que ha pasado de cortar figuritas de Hello Kitty, a ser vocero de las Fuerzas Armadas, ¿no, señores? Ahí no hay puntada sin hilo, ¿no? El hecho de que lance este globo de ensayo, como bien ha señalado Raúl Arias, está pulseando la reacción del pueblo. Está viendo cómo reacciona y por qué en cualquier momento esta figura así descartable de Tina Boluarte, ella así figurita de papel, en cualquier momento va a empezar a ser cortadito a pedazos por justamente las Fuerzas Armadas y ya empezaron a barajar nombres y por eso digo, de, de lo que pasó de, de, de jugar a Hello y Kitty portando en el penal, Antauro ahora es vocero de el conjunto, de, de, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya lanzó un nombre y estemos atentos a ello. no En política no hay casualidades, señores, y hay que estar muy atento a lo que eh, se esté gestando desde esos espacios. Que uno pueda salir con sorna a plantear la noticia no quiere decir que no nos estemos dando cuenta, Raúl Arias, eh, pero la lectura que le dan ustedes que están cerca del pueblo, ¿cuál es? ¿Cómo ha reaccionado la gente? O diré, ¿está en mala? ¿Es creíble a estas alturas? ¿O realmente ya se le cayó la mascareta de, de, de, de, de ese lenguaje confrontacional, de ese soldado rudo y que iba a fusilar y que esto? ¿Se le cayó la careta? ¿O, o, o, o cómo lo ven? ¿En en nuestra patria, el Perú. Aquí, Manuela, gracias también por esa pregunta, porque me permite señalar a los amigos de Todo Cambia Noticias, el espacio que conduce Manuela Bastidas, señalar que por todos lados donde vemos, eh, hay fuerte rechazo a Antauru Mala ahí ya, eh, por su traición del día 10 de diciembre, porque fue direccionado esa conferencia de prensa que convocó ese día en plena Plaza San Martín, en un local, sí es cierto, cerrado, pero ahí a media cuadrita nada más, sabiendo que había marchas, protestas, rechazo a la dictadura, eh, gente que venía de todas partes de, de Lima para hacer movilización eh, a favor del presidente Pedro Castillo, y a él se le ocurre venir a hacer una conferencia para reconocer a la compatriota Dina Boluarte. Entonces, eh, no es ningún idiota, eso lo ha hecho también direccionado. Y a raíz de eso, que fue el 10 de diciembre, Antauro ha venido en picada, estimada Manuela, Antauro ha venido en picada. Y, y no lo digo solamente por los seguidores del Ágora Popular, que todos los días, tanto en los comentarios virtuales, como en los comentarios en persona que nos hacen, eh, vemos el rechazo a Antauro Mala, eh, por todo esto que estamos explicando, por muchas cosas más, y quiero agregar también que los mismos compatriotas etnocaceristas, en los cuales tengo bastantes amistades, están renunciando... Uno de ellos en el norte, bueno, no me ha permitido decir su nombre, pero lo, lo tengo que decir, su acción ha renunciado al partido etnocacerista, eh, lo ha hecho públicamente, ha quemado polo de Antauro, el polonero de Antauro, y, y a pesar que este compañero, este hermano, tiene bastantes años en el enocacerismo, él habla de la traición de Antauro al etnocacerismo. Eh, entonces, todo eso se está dando. Hay un rechazo y el mismo Antauro no se da cuenta, no lo quiere ver, y, y más bien cuando eh, se le hace ver ese error de parte de sus seguidores y de parte también de quien habla cuando lo entrevisté ese mismo día, 10 de diciembre él no reconoce ningún error, él, él dijo en aquella vez y lo, lo sigue repitiendo que los que estuvimos en la Plaza San Martín éramos castillistas y que como los castillitas perdieron su trabajo porque se fue eh, Pedro Castillo y entró Boluarte, entonces estaban muy enojados contra Boluarte y también contra él, y eh, solamente éramos un reducido número, o sea, él no comprende al parecer su soberbia o simplemente se engaña, eh, no quiere reconocer que hay un rechazo a su persona, a su liderazgo que está cayendo aún en los mismos compatriotas etnocaceristas. Eh, antes ya sabíamos que habían escisiones del etnocacerismo, que formaban otros partidos, pero eso fue ya hace varios años. Ahora último están habiendo nuevas renuncias, escisiones de gente que ha trabajado años, con Antauro, que creía en él, que esperaba, quién sabe, ¿no? Otra cosa, que sea un líder más contundente según la, la coyuntura, que responda de una manera más brava, y, y realmente eh, la gente estaba dispuesta hasta morir por Antauro, eh, para llevar adelante la resistencia contra esta dictadura. Si sí, quizás Antauro no lo ha analizado ese 10 de diciembre, que todo estaba más fresco, eh, porque eran tres días nomás de, del golpe que se le hizo a Pedro Castillo, eh, si él hubiera liderado quizás una marcha grande en esos momentos al Congreso, quizás hoy día fuera otra la historia, eh, Manuela, eh, fuera otra la historia, Antauro no sopesó eso, no evaluó en ese momento, eso habla muy mal de su capacidad de análisis estratégico, no analizó eh, el temperamento de la gente, si él hubiera actuado de otra manera, eh, él estuviera empoderado como ya un líder indiscutible y ya nadie le haría competencia en, en el factor de ser un líder antisistema porque ya traspasaría la cuestión del etnocacerismo y sería un líder antisistema de la resistencia peruana pero no, él tomó otro camino, hizo su conferencia de prensa aparentemente hay, desde ahí ya había un contacto con el comando conjunto de la Fuerza Armada porque no tengo otra explicación y lanzó ese comunicado de reconocer a la compatriota Dina Boluarte como la presidenta, aunque después se haya corregido y haya dicho, no, que eh, es presidenta legal, pero no legítima. Bueno, pero él ya lo primero que dijo es lo que ha quedado grabado. Eh, y que eh, la población desprecia hasta el momento, o lo rechaza hasta el momento, por eso. Y, reconoce, y, y de Pedro Castillo ya sabemos lo que dice. Él dice que Pedro Castillo ya fue. Que fue un ladrón de gallinas, ladrón de celulares, y que ya fue, eh, y que ya no hay nada que hacer con él. ¿no? Y hasta incluso esa vez me dio risa, y tengo que reconocerlo porque no aguanté la risa. La, la, la forma como él comparó eh, ese dibujito animado de Bambi, donde murió su, la madre de Bambi, y bueno, fue triste, fue, fue injusto que muera la madre de Bambi, pero murió, pues, que no, no se puede hacer nada. Entonces, algo así. Quiso hacer él, ¿no? Pero Castillo ya fue, no se puede hacer nada, y ahora hay que mirar para adelante, y en este caso aceptar a Dina Boluarte, ¿no? Eso fue en resumen lo que él dijo desde, desde el primer día, y ahora vemos que ya lo tiene consumado, y, y lo del contacto con el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, al menos yo lo veo como algo real, entre militares, están relacionados a, a pesar que sean de, de diferentes posiciones políticas ¿ah? en las fuerzas armadas tienen esa cercanía tienen clubes hay eh, eh, actos donde se reúnen los militares de diferentes posiciones políticas eh, hay este, eventos tienen conversatorios y muchos de ellos ni nosotros ni conocemos pero entre las fuerzas armadas que tienen otra, otra tónica de, de actividades estoy seguro que hay un lazo ahí entre Antauro Mala y el actual jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, porque si no, no hay otra explicación de lo que está haciendo Antauro en estos momentos, ¿no? No se hubiera lanzado, no se ha ido de boca, ¿eh? No, no, no, no, ahí hay una conversación previa, ahí están tanteando a la reacción de la población, y, y obviamente, por eso digo, hay que estar muy, muy atentos a la jugada que quiera o pueda o pretenda ser el representante, el vocero oficial de las Fuerzas Armadas, vuelvo a decir, Antauro Humala, pero que claramente, eh, creo yo, la población ya lo tiene identificado. no Ha pasado, vuelvo a decir, de estar en las playas del Caribe a Willax, a ser el consentido de Willax y no, y no se asombren de que permanentemente esté saliendo en esos espacios. Qué increíble, no, Raúl Arias, pasar de Ágora a Willax. Es una, una in... verdad que uno no, no, no, no termina de conocer a los oportunistas, traidores y vividores del discurso del pueblo. Entonces, pero estos eh, hechos nos dicen quiénes están al frente y con el soberano de la mano del soberano. Bueno, ha señalado claramente también regularias de que están pues en su proceso de luna de miel, ¿no? Los del Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público, algunos que pasaron de las duras losas de una prisión al, al, al, a, a saborear los rayos solares en libertad, y ahora a cobijarse en los brazos de Willax. Ese, ese pasaje no me voy a olvidar, ese pasaje no hay que olvidar, no podemos olvidarnos, hay que tener memoria, amigos. Pero otros que también, a 93 días de esta dictadura, están pasando caleta, están pasando, haciéndose los muertitos. Y yo me pregunto, ¿qué es de Bermejo? Bermejo, ¿dónde está? Bermejo el otro desaparecido o calculador en la política. ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? Ayer estuve en el Congreso y, y no apareció, no vimos, a veces nos chocábamos por ahí, nos encontramos, no vimos a Bermejo para nada. Eh, no sé, eh, no sé en qué piedra estará escondido, ¿no? Bajo qué sillón se habrá metido. Guillermo Bermejo y su organización política no suenan nada, ¿no? Uno de sus asesores pasó cuando estaba yo con un colega del Ágora Popular y ni siquiera nos saludó. O sea, antes había un saludo por ahí, ahora nada, ¿no? Y eso que sí nos miró, ¿no? Pero bueno, y sabemos lo que está pasando porque obviamente que el Ágora Popular ya tiene una posición clara con Bermejo eh, ya de hace varios meses por las actividades de Guillermo Bermejo. Aunque Guillermo Bermejo salga a decir lo, lo que salga a decir ahora, que ni disculpas ha pedido por si acaso, ni al Ágora, aunque debería pedirles al Perú, no ha pedido disculpas ni nada, a pesar que él era parte de los asesores, entre comillas, del presidente Pedro Castillo, el llamado gabinete en la sombra, paraba a Bermejo todos los días en Palacio de Gobierno, se sentaba también en el sillón a, a ver quién pasaba, quién entraba, a controlar las visitas de Pedro Castillo. Ahora Guillermo Bermejo, bueno, no, no aparece y, y parece que su forma de, de, de querer ser el héroe de esta resistencia tampoco no le ha ligado. ¿Y qué le va a ligar? Pues si Bermejo y su partido político, desde el primer día, desde el mismo momento, que el 7 de diciembre de ese día, él emitió un comunicado con su organización política, donde aunque sea hubiera dicho, bueno, estamos con Pedro Castillo en estos momentos difíciles, nada sacó cuerpo a las horas del mensaje presidencial, sacó cuerpo y dijo eh, algo así como que la, ellos están a favor de la democracia, de esta democracia, que ya sabemos lo que es, y que apostaban por el adelanto de elecciones. Y claro, y también metieron el tema de la constitución por ahí, ¿no? O sea, ya, pero Castillo en ese momento ya, caído en desgracia, ya no era nada para ellos, ¿no? A pesar que horas antes, Sabemos de buena fuente uno de sus asesores de, de Bermejo estaba ahí en Palacio de Gobierno eh, en la lectura del, del, de ese mensaje eh, estaba allí y tenía la esperanza de agarrar ministerio en esa nueva etapa. Quería ponerse el Fajín de, de como jefe de gabinete sabemos. Así es, cosa que Bermejo eh, era una carta ya, y él mismo lo sabía, de hace mucho tiempo. Pero en esa etapa que pensaban inaugurar, de ahí en adelante, más cercanos al gobierno de Pedro Castillo, y que por desgracia se tiene que mencionar, pues, gravísimos errores del presidente Pedro Castillo, no saber quién le iba a meter el puñal, eh, el primero que lo iba a hacer, bueno, fue uno de ellos, fue Bermejo, que a minutos antes, estaba ilusionado en un ministerio y en la presidencia del Consejo de Ministros, y al minuto posterior ya estaban viendo dónde esconderse. Y en, en cuestión de segundos coordinaron su comunicado, donde sacaron cuerpo, claro, porque veían que se venía la Fuerza Armada, la, la Marina, y los iba a meter presos a todos ellos, ¿no? Estamos hablando pues de, de la gente de Bermejo, la denominada izquierda, que al final nunca hizo una verdadera reivindicación de las luchas del pueblo peruano. ¿no? Entonces, eh, pasaron a ser en minutos traidores de Pedro Castillo y se sujetaron al imperio, que ahora sabemos el imperio quiere nuevas elecciones. Entonces Bermejo se alineó al imperio nomás, ¿eh? nuevas elecciones. Sigamos eh, identificando y... traidores, sigamos identificando esta tarde de identificación de traidores. Eh, se me viene a la memoria, eh, obviamente no tiene una organización política porque eh, no lograron la inscripción, la amiguísima de eh, Verónica Mendoza, quien fuera ministra también de eh, Castillo, Anaí Durán, sabemos que ha estado en una gira por Europa y es una de las voceros, no sé de qué sector de la izquierda, no sé de qué sector hay que identificarla, pero también está promoviendo el adelanto de elecciones. Levanta las banderas del adelanto de elecciones y si se cree ya candidata fija a presidenta. Bueno, esas son las angurrias de poder, ¿no? Pero nos da la posibilidad de identificarlas antes de. No sé si, sea, si habrá elecciones este año, el próximo, pero ellos ya están con ese claro perfil. De, de, de, de hacer su campaña electoral, ¿qué opinas de eh, no solamente el desempeño de Anaí Durán que a las justas dio para convocar a un evento de capacitación a ministerios ¿no? y, y ahora que está en esta loca carrera de querer eh, la presidencia de quien fuera en un momento o, o, o, o en algún momento Pedro Castillo, o sea, dice esta, esta ofensiva raciocina de decir, si Pedro Castillo pudo, ¿por qué yo no? Ese es el raciocinio que están utilizando. ¿Qué opinas? Sí, así es. Así es, Manuela. Eh, parece que cualquiera que ha sido ministro de Estado o congresista piensa que ya está muy cerca de ser presidente. Y, y como en ese nivel, bueno, hablemos de ese nivel como, como un nivel, este, hay asesores, personas que, y contactos seguramente que le ofrecen dinero y le dicen, bueno, tú puedes ser presidente porque ya estás cerca, ya ha sido... Eh, congresista, ya ha sido ministro y puedes llegar eh, a, a, ese, a ese nuevo nivel, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el caso de Anaí Durán, sabemos que eh, su filiación política es una de las más eh, radicales de lo que llamamos los caviares, pero ¿para qué no quiere caviar como algo así suelto, nada más que puede se, definir cualquier cosa para muchos, bueno, que no saben? En este caso, estamos hablando de la posición de la izquierda liberal que está a favor de, de la agenda de dominación mundial. Y que se han comido toda esa agenda que incluye, por supuesto, los organismos supranacionales, que desde el Banco Mundial Fondo Monetario hasta la OMS eh, y bueno, todos los demás que son una larga lista de organismos mundiales. Entonces, eh, Anaí Durán, claro que tiene contactos con esos organismos mundiales y, y desde ahí seguramente podría venir un financiamiento. ¿Y para qué? Obviamente para cumplir esa agenda. Eh, no solamente la Agenda 2030, que muchos lo, lo han trillado algunos, sino una agenda de la dictadura tecnológica que están avanzando en el mundo. Y, y para eso necesitan gente preparada, obviamente, y qué mejor que en el Perú los caviares, ¿no? Y bueno, entonces, Anaí Durán eh, es parte de ese sector más liberal de lo que fue la agrupación de Verónica Mendoza, donde ha habido problemas, sabemos que se mantienen lo, los problemas también con el otro sector de Marisa Glavin, Indira Huilca, porque Verónica Mendoza en un momento decidió acercarse a Vladimir cerrón y no se lo perdonaron porque a Vladimir Serrón lo consideran machista, misógino y, y las otras señoritas, señoras, bueno, ellas se consideran radicales feministas, ¿no? Y, y, de, y, y ahí también están, ahí Durán, es una de las radicales feministas. Entonces, eh, a ellas le dan... Radicales pues, en el discurso, radicales en el discurso, discurso pero suavecitas en la práctica. O sea, yo no entiendo esa radicalidad en el discurso y luego se alinean fácilmente con la derecha o se contentan con un fajín. No, esto no quiere decir que esté dando la lectura de que claramente puedan aspirar a un espacio presidencial, todos pueden aspirar a lo que quieran, pero lo que es es que se alejan de la realidad del pueblo. O sea, ellos tienen discurso de izquierda práctica de derecha, discurso con organizaciones políticas que deberían ponerse al servicio del pueblo, pero práctica de las ONGs, ONGs que hacen mucho daño y han vivido del discurso del pueblo, ah o sea, hay que poner las cosas claras y en su lugar, ¿no? Entonces las ONGs financian, ¿y de dónde? ¿De dónde, señor mío? ¿A través de dónde financia? Esa es la realidad también. Así es, esas ONGs son eh, eh, correas de transmisión de fondos de, de, de dinero de las grandes fundaciones internacionales, las que a su vez son formadas por las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, de ahí viene el dinero a esas ONGs. Y, y ha señalado, muy importante, Manuela, esos dos conceptos, tanto el tema de las ONGs como el tema del discurso de izquierda, pero en la práctica no hacen nada para el pueblo. Ya Esos son dos conceptos de lo que es un caviar, ¿no? Y, y, y hay que añadir que efectivamente los caviares lo que quieren es mantener el sistema, mantener el capitalismo y al neoliberalismo darle un maquillaje para que tenga rostro humano. ¿no? Eso es lo que son los caviares. O sea, ellos no quieren cambiar el sistema, solamente reformar algunas cositas y listo, para que siga existiendo. Y, y los caviares eh, han adoptado eh, todo esto, este discurso de las... Organizaciones supranacionales, porque obviamente de ahí vienen los fondos, porque creo que no es cosa escondida de que las grandes corporaciones transnacionales financian a, a las grandes eh, organizaciones supranacionales, como la ONU y todos los que están dentro. no Entonces, eh, bueno, caviares como Anaí Durán este, se la están jugando. pues eh, Además que fue pernicioso que estuviera en el gobierno del presidente Pedro Castillo, bueno, lo, lo defendía a Pedro Castillo porque tenía que defenderlo para mantener su, su cargo ministerial, pero ellos tienen otra agenda muy distinta, eh, lo que lamentablemente no entendió nuestro presidente Castillo en su momento, eh, ¿Qué habrá estado en su mente no? cuando le hablamos sobre los caviares, bueno, este, no, no entendía, pero ahora los caviares son los que están en disputa con el otro sector de la ultraderecha, y, y que se le están jugando porque la ultraderecha al parecer eh, por el momento no desea o, eh, seguir la orden de adelanto de elecciones, Ahí lo tenemos, pues, al, al almirante de Desagüe, que no quiere aceptar adelanto de elecciones. Entonces, ahí hay, hay una contradicción entre ellos, ¿no? Eh, y, es, y de esa contradicción tiene que aprovechar el pueblo. Y como ese sector hay que no quiere adelanto de elecciones, y los caviares sí quieren adelanto de elecciones, entonces ahí es donde tenemos que aprovechar, porque el pueblo, obviamente, que no quiere adelanto de elecciones, ahí nos tenemos que agarrar de, de montoya en esa parte nada más. Eh, eh, porque mira eh, eh, Montoya que es de extrema derecha eh, ese individuo eh, cobarde y digo cobarde porque él sabe toda esta cuestión de los organismos mundiales pero él nunca ha querido explicar y él tiene sus seguidores de, de extrema derecha obviamente libertarios él podría explicar bien lo que significa esta dominación mundial eh, de que estamos viviendo en estos momentos ¿no? o que quieren implantar una esclavitud planetaria pero bueno no lo ha hecho nunca lo hace como militar ha recibido capacitaciones, nunca ha querido explicar la geopolítica, contexto del Perú en el mundo, no lo ha explicado. Y si lo, lo explicó, habrá sido una conferencia de 10 personas nomás, que nadie asistió. Y él esconde esta información ahora. Eh, ¿Por qué? Porque quiere mantenerse en el Congreso hasta el 2026. Pero si el imperio ya dijo que tienen que adelantar las elecciones, entonces eh, la pelea es ahora donde van a tener que ceder, ceder, ¿no? Van a tener que ceder y por ahí tenemos que crear una estrategia para que el pueblo eh, sea el que, al final, el victorioso, porque es obvio que están divididos ahí en, en las cúpulas del poder, incluyéndolo el comando conjunto de la Fuerza Armada, que eh, hasta donde sabemos, claro, ellos quieren adelanto de elecciones, ¿sí? Eh, entonces, parece que los únicos que están estropeando ahí es Otárola, eh, Boluarte, y, y los militares en retiro del congreso porque el resto sí quiere adelanto de elecciones entonces eh, vamos observando este panorama ¿no? Eh, ¿qué sucede si los militares aparecen también? Y, en, las aparecen alturas, con... en las alturas del poder quieren adelanto de elecciones y el pueblo lo están matando esta conversación está interesante espero que no se vaya la señal con eh, Raúl Arias vocero del Ágora porque nos piden que desenmascaremos a Guido Bellido. ¿Dónde está Guido Bellido? Está perdido, ¿no? O, o está también eh, tejiendo las. Eh, deshojando margaritas o tejiendo los hilos del poder. Eso lo vamos a conversar. En tanto, le pido a los seguidores de todo Cambian Noticias que compartan este video que se suscriban al canal. Gracias, gracias a Listo. Es, no, es, ni, es ni dice, ¿no? Snowy, eh, a Lebedev, a Tony, um, a todos los que se siguen sumando esta transmisión: a, Caral, a Carol León, a MP, a Lebedev, a Jorge Ayala, a MP, a Luis Martín, a Alicia Carranza, a Ober Trinidad a Miriam, Ángela, a todos los que, Gilder Reyes, a quienes están sumando, compartan este análisis que estamos haciendo con el vocero del Ágora Popular, de la Plaza San Martín, nos hemos trasladado a Todo Cambia Noticias, eso es bueno, con tal que no nos vayamos a traer, no, nosotros jamás iríamos a Huilar, por una cuestión de dignidad, de ética, de moral, no crean señores, nosotros tenemos ética, moral, podremos carecer de muchas cuestiones, qué sé yo, eh. Económicas? Puede ser, ¿no? Pero señores, lo económico o hay que verlo como algo que eh, nos dé satisfacción para justamente satisfacer y tener y, y, y poder disfrutar de las bondades materiales que nos da la vida, pero es mucho más satisfactorio lo moral, lo ético, lo, o el hecho de concientizar. Así es que estamos tratando de trasladar al Ágora: a todo cambia, depende de ustedes que uh, compartan y se suscriban al canal, siempre lo tenemos a regular y en breve vamos a hacerle esa pregunta al general Barrantes con quien vamos a conversar también. ¿Qué dice sobre esta convocatoria que ha he hecho Hello Kitty? Hello Kitty es, ¿no? Ah, no, Antauro Mala, Antauro Mala, quien disfruta de las bondades de las playas y se broncea y, y, y bueno, este, en, en momentos en que... El, pueblo peruano lo estaban y lo están matando. ¿Qué sabes de eh, Guido Bellido, quien fuera premier de Pedro Castillo? Es otro que también está ya alineado con el proceso de elecciones, se avisora que con quienes está tejiendo estos hilos para mantenerse en el poder. Eh, Guido Bellido, al igual que los otros congresistas eh, que abandonaron a Pedro Castillo cuando más lo necesitaba, eh, no pueden regresar a, a su provincia de origen, no pueden. Eh, todos, ah, eh, hasta la misma congresista Margot Palacios, que tenemos bastante simpatía con ella, no podemos esconderlo por muchas acciones positivas, ni Margot Palacios puede regresar a Ayacucho. Ahora Guido Bellido peor todavía, ¿no? O sea, son repudiados por la resistencia, por el pueblo organizado contra la dictadura. Ese pueblo organizado contra la dictadura los rechaza todos ellos. Hasta los más buenos congresistas que hayan hecho algo, una obra, hayan hablado de una manera apasionada en su momento, defendiendo los derechos del pueblo, todos son rechazados por el pueblo peruano. Van, y claro que son conocidos, van a sus lugares, y la gente no lo deja pasar, no deja pasar por el puente, eh, salen lo, lo, los policías a decirle, congresista, regrese, regrese, no, no puede usted pasar porque la gente le, le va a tirar piedras, o sea, así más o menos está el escenario, no pueden pasar por la carretera, no pueden pasar por la trocha, el pueblo los repudia. Y de Guido Bellido, lo último que sabemos es que él eh, está intentando ingresar a una bancada, porque está suelto todavía, está in, tratando de ingresar a una bancada por ahí eh, Perú Bicentenario, pero está en conversaciones todavía, no, no, no, no hay nada todavía, porque, porque en bancada pueden hacer más cosas los congresistas, sin bancada no hacen nada. Eh, Guido Bellido trató de agarrarse del tema de Pedro Castillo cuando en su momento lo, lo visitó y dijo que, pero Castillo me dijo que lo, lo, lo, obligaron a, lo obligaron a dar el discurso, o que estuvo, ah, que estuvo eh, mal, que estuvo drogado. Eh, en el mensaje del 7 de diciembre ya en ese punto trató de agarrar Guido Bellido, trató de, de agarrar vuelo eh, pero no lo consiguió ¿no? Eh, y Guido Bellido que también es un fiel asistente a, a este programa de la señora de apellido Oxenford, bueno allí ahí le gusta estar, le gusta estar casi seguido a diario se siente, que, se siente bien como lo tratan, en cambio no se siente bien con el ágora popular que alguna vez que siempre ha rechazado nuestras invitaciones, pero una vez que lo agarramos así eh, de vuelo nada más, le preguntamos sobre la Asamblea Constituyente, qué estaban haciendo ellos por las firmas, si estaban haciendo la campaña de colección de firmas para la Asamblea Constituyente, no sabía qué decir, se incomodó y, y le tiró toda la pelota a Jaime Quito, y, y reconoció que prácticamente Perú Libre no estaba recolectando ninguna firma, y, y ahora menos, pues, ¿qué van a estar recolectando firmas? Cuando ya no vemos ni a Perú libre en las marchas, salvo honrosas excepciones de compañeros, por ahí uno que viene del distrito de Santanita con su banderita de lápiz solitario, los demás no aparecen. Y menos van a estar recolectando firmas ahora. Y los congresistas menos todavía, no les interesa, ¿qué van a estar pues, pensando en la Asamblea Constituyente? Ellos están en otra cosa en estos momentos, están pensando cómo quedar bien con, con su pueblito, por el cual votó por ellos, sin despreciar al pueblo, que ya los, los está repudiando, pero ellos quieren cumplir, entre comillas, ¿no? Quieren cumplir para que después vuelvan a votar por ellos, algo así, ¿no? Eso es lo que están haciendo ahora. Después, quieren cumplir, quieren cumplir y quieren, pero básicamente quieren cumplir y quieren seguir ganando, no los 15.600 y tantos sino mucho más señores muchísimo más y todos los lobbies que hacen desde el Congreso de la República esperemos de que en un proceso electoral que yo espero, particularmente yo espero que no se lleve a cabo un proceso de elecciones sino que se respete el voto popular se res eso es hacer respetar la democracia ¿no? pero eh, si el Pueblo, si el soberano sigue protestando, eso se puede evitar, pero mm, el control, el poder, señores, hay que ser bien honestos, lo tienen ellos, lo tiene la derecha, lo tiene el ejecutivo, lo tiene el legislativo, nos, vayan, nos van a llevar a un proceso de elecciones y si nos vemos en esa situación... Identifiquen a estos traidores del pueblo, a estos oportunistas electoreros y no les den, así vayan a estar en las listas, identifiquen, grábense bien los rostros y los nombres de quienes han tenido un fajín durante la permanencia de Pedro Castillo, grábense bien los nombres de quienes han tenido una curul en este proceso de elecciones o en el anterior y no les den, depende de ustedes, ustedes amigos del pueblo tienen el poder en sus manos. Breve tiempo y deléguenselo a uno que está en este momento bajándose por ustedes, deléguense a uno de aquellos que han perdido a los hijos de Puno, a los que están siendo perseguidos, acosados, arreglados, pero no a estos amarros de la política, no a estos amarros de la política. Yo, bueno, veo de esa manera, no sé si coincides conmigo, este, Raúl, pero hay que empezar a desenmascarar. A quienes en este momento están recolectando firmas para candidatear, a quienes están convocando a protestas para candidatear y diciendo adelanto elecciones, adelanto elecciones, cuando en este momento la gente dice primero que se sancione y que se mande a la cárcel a esta miserable asesina de Dina Boluarte y que obviamente se vean los mecanismos para ir a una nueva asamblea constituyente donde se redacte un nuevo contrato social. Básicamente, o sea, no se puede ir con las reglas de juego de la derecha, no se puede ir a un proceso de elecciones desconociendo el voto del pueblo, ese pueblo que ha sido masacrado por esta dictadura. ¿Qué opinas? Esa es mi humilde opinión. De acuerdo, ¿De acuerdo? completamente de acuerdo con eso, estimada Manuela Bastidas, y, y a los amigos de Todo Cambia Noticias, eh, decirles que en el Ágora Popular manifestamos un, un pensamiento exactamente como el tuyo y, y agregar que nosotros, mira, como Ágora Popular tenemos hermanos, simpatizantes, compatriotas en todo el, el país, en diferentes regiones y en el exterior, por supuesto. Y, y sin embargo, no estamos recolectando firmas para ser partido político, a pesar que se, sería nuestro derecho, obviamente, es nuestro derecho como cualquier ciudadano, y a pesar de que ya nos lo han propuesto ya de hace mucho tiempo, pero el Ágora Popular no está recolectando firmas para ser partido político. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque, por lo que has dicho, ¿no? La realidad es que ellos mandan, la dictadura manda, ellos están poniendo su gente en todas las instituciones. O sea, es una cuestión incluso de inteligencia. ¿Cómo vamos a confiar en esas elecciones con toda la mafia ahí manejando esas elecciones? Pero, aparte de eso, el motivo principal son eh, los principios políticos. Si ya el pueblo peruano votó por un presidente y, y ese presidente ha sido sacado, vacado, le han dado golpe de Estado, de la manera como ya sabemos, ¿cómo vamos a consentir eso? ¿Voltear la página y decir ya, bueno, este, nuevas elecciones? Y a, ahora sí yo la agarro. Ahora sí vamos a entrar nosotros. ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? O sea, Cualquier persona se da cuenta que ahí no hay principios, pues, ¿no? Eh, o sea, confiamos en las elecciones, después no confiamos, después confiamos. O sea, este, en el caso de Pedro Castillo, con todos los errores y cosas que en el Águila lo venimos diciendo, él sigue siendo el presidente de la República, presidente constitucional, presidente legítimo, y de ahí cómo vamos a dar el salto a las nuevas elecciones, o sea, eh, y a seguir lo, los dictados del, del imperio, ¿no? Eh, bueno, la hora Popular constantemente está analizando esta situación, Lo, los compañeros, eh, simpatizantes hay muchos, pero los compañeros que eh, normalmente nos reunimos como cuerpo directivo, eh, no somos muchos, eh, somos, eh, bueno, allí no pasamos de 10, y, y de ahí evaluamos, evaluamos esta situación y, y, y, y comprendemos que estamos eh, en una situación donde más bien al pueblo hay que enseñarle desde la misma lucha, no de afuera de la lucha, sino dentro de la lucha misma, en cada marcha, en cada actividad, en cada eh, en cada convocatoria del pueblo, desde dentro es que tenemos que explicarle esta situación tanto para que no endiosen a Pedro Castillo, porque no se trata de endiosar a Pedro Castillo, que lo va a solucionar todo, etcétera, etcétera, no que no se fanaticen y, y tampoco que dejen de lado a Pedro Castillo porque sabemos que representa nuestro voto pero Castillo ya no se debe a sí mismo pero Castillo representa la voluntad, la iniciativa de millones de peruanos de querer cambiar toda esta situación entonces no podemos dejar la cosa ahí ¿no? Eh, y voltear la página por más que estemos cansados por más que a pesar que nos han atacado a nuestra organización eh, de muchas maneras y podemos decir bueno, vamos a descansar porque ya no podemos más bueno, eh, ni eso podemos hacer porque tenemos que continuar en esta batalla, en este trabajo, es más, si faltamos un solo día en el ágora popular, y, y eso pasa, ¿eh? basta que faltemos un día, o incluso nos demoramos una hora, dos horas en salir a la plaza, o al costadito de la plaza, el pueblo, que ya sabemos cómo es el pueblo, hay de todo, el pueblo ya está pensando que hemos traicionado. Basta que nos demoramos una, dos horas en salir a la marcha y ya están diciendo, el ágora ya traicionó. Dios mío, eh, eh, es verdad eh, esto, ¿no? Eh, eh, el pueblo está muy sensible, eso es verdad, ¿no? Eh, está detectando... Pero mismo, es lo mismo, permíteme que te transmita a ti. Esto. Miren amigos, esto yo lo hago. A mí me encanta hacer política y hacer comunicación y es un deber moral. Hablar y conversar y generar conciencia a través de estos espacios. A mí no me paga nadie, ni, ni un euro por hacer esto, ni un euro. Ni espero que lo haga, no espero eso. Yo pago mi internet, mi luz, mi, compro mis equipos. A mí me apasiona hacer esto, ¿ya? Pero cuando no salgo, ¿no? Me llaman y me dicen, Manuela, ¿qué pasó? ¿Ya no vas a salir? ¿Ya te cansaste? o ¿Ya te compraron? Os invito a alguien me dicen, ya te pagaron, ya te han, ¿cómo me han dicho el otro día? Ah, ok, ya te han aceitado, me han dicho, porque invité a Cecilia García. Mas yo trato de convocar a todas las voces y que sea el pueblo el que a la fine sea el que decide, ¿no? Ah, convoco a uno y otras voces, pero a veces digo, tal invita a tal persona, obviamente yo... Los intereses de la derecha no son mis intereses. Yo no represento este espacio humilde, que lo hago con mucho cariño y dedico el mejor de mis tiempos, lo hago porque me considero parte del pueblo. O sea, yo no me considero de la élite de, de Mari Carmen, ni de la derecha, ni nada. O sea, su, sus intereses están distantes de los míos, ¿no? Yo me considero una más del pueblo. Pero cuando a mí me dicen, ya te aceitaron, ya no sales, ¿por qué no sales? Invita a tal, ¿por qué no invitas? ¿por qué no preguntas? Dios mío, digo, o sea, sí, hay un compromiso y, y dices si sí, hay seguidores que te motivan a seguir y yo agradezco a cada uno de los que en estos días se han sumado um, y se seguirán sumando. Espero, espero, si es que por ahí no me bajan el dedo y dicen, este, obviamente, basta, Manuela, no alíneate con quien tengas que alinearte, pero yo les voy a decir, yo me alineo con la gente que está protestando. Por eso es que legítimamente no podemos aceptar adelanto de elecciones y no podemos olvidarnos de ese presidente que está recluido. ¡Ojo! Con esto acabo, señores, con esto acabo. Yo fui la primera, que a mí me cuestiona mucho, yo fui la primera, una de... Eh, yo fui candidata al Congreso y fui la primera que fue a protestar contra Pedro Castillo con un grupo de peruanos en el exterior porque Pedro Castillo había nombrado como secretario general a Carlos Jaico y Carlos Jaico era de la derecha, es de la derecha. Y yo fui la primera que protestó el 19 de agosto y le dije, incorporen la agenda de los peruanos en el exterior, eh, que se vea que se reforme Cancillería, que se reformen los consulados, que se vea la validación de títulos, o sea, cosas del peruano de a pie en, el, de, en los diversos países de acogida, no de aquellos que van y se reúnen con Cancillería, los cónsules y todo el cuerpo diplomática, sino que yo considero que representaba a ese peruano que va a hacer limpieza, que va a trabajar con ancianos, a ellos represento yo, ¿no? O sea... Eso es un poco, y me dicen, no, Manuela, tú le hiciste la, la primera movilización a Pedro Casio, cierto, y ahora lo defiendo, pero no lo defiendo porque sea Pedro Casio, sino lo defiendo porque es el voto del pueblo. Y si no somos coherentes con nuestro discurso, entonces no somos nada, señores. O es sea, un poco para aclarar, discúlpenme que me haya salido del tema, pero eso es, o sea, nos debemos a esos nuestros seguidores que se merecen todo el respeto del mundo. Regular, y por eso hacemos estos programas. Ustedes en la Plaza San Martín y yo en este pequeño espacio de todo cambia noticias. Eso, Manuela, es, eso que, que has explicado de cómo los seguidores tuyos eh, ya te comienzan a hablar de esa manera y a nosotros también en el Ágora Popular, eh, cuando nos pasa lo mismo y nos ausentamos algunas horas, eso significa que nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos ya. Eh, ya de una manera u otra ya eh, nosotros nos debemos a la gente y ya nuestra vida personal como que va quedando a un costado, ¿no? O a un segundo, no digo segundo nivel, pero la, lo tenemos ya que pensar bien que la prioridad es, es el objetivo político, ¿no? Y, y lo mismo, bueno, en el caso de Pedro Castillo, es, este, es obvio que Pedro Castillo representa toda esa aspiración, todo ese programa que, con el cual él llegó eh, esos principios, eh, ese trabajo, esas esperanzas del pueblo que, por el cual votó, así sea, o haya tenido otra cara, otra procedencia, y no haya sido profesor, o sino de otra procedencia del Perú, igual, un sector humilde, igual, hubiera representado eh, esos, ese programa político, ¿no? Entonces, por eso es que es el eh, eh, hasta el momento nosotros consideramos eso, ¿no? Eh, entonces, por eso, bueno, en el caso del Ágora Popular... Eh, nosotros ya no podemos faltar ni un día a la Plaza San Martín, ya estamos, estamos fritos porque eh, así nos pase lo que nos pase, eh, sobre todo eh, Leonardo Castañeda, el presidente eh, del aura Popular, no puede faltar ni un día, y están enfermo nada, ¿no? eh, la voz ronca y sigue hablando con su micrófono, todo, y, y hacer una pausa, eh, el pueblo piensa que ya es traición, Incluso si nosotros comenzamos a variar nuestro discurso y no mencionamos a, a, para nada a Pedro Castillo un día, también el pueblo lo considera una traición, ¿no? Algunos oradores eh, están cometiendo el error dentro del ágora de no mencionar a Pedro Castillo. Eh, pero es un gravísimo error, ¿no? Porque siempre hay que mencionar la coyuntura actual y también este, la, la cuestión histórica, no ambas cosas al mismo tiempo, pero bueno, eh, entonces ya estamos supeditados a las esperanzas del pueblo peruano, y tenemos que seguir para adelante, en el caso de todo, cambia noticias, eh, espacio, canal de YouTube, y a nivel internacional, eh, felicitamos desde el Ágora Popular, en la conducción tuya, Manuela Bastidas, ya no pueden ustedes frenarse ni detenerse ni un día. En todas las entrevistas que están realizando, magníficas, eh, ustedes tienen que continuar nada más manteniendo la línea y, y todo cambia, no puede cambiar. <ríe> okay, no puede cambiar, ha resumido muy bien. En su momento yo voy a demostrar lo que fui a hacer a Perú, no a pedir un trabajito como dicen por ahí a Pedro Castillo, no señores, no, por ahí no pasa Manuel, Manuel es consecuente con sus principios, no de ahora, sino desde los 16 años que hago este trabajo a favor del pueblo. Y bueno, y lo seguiré haciendo, lo seguiré haciendo desde este espacio, como bien me ha dicho Raúl Arias, eh, gracias, gracias por el apoyo a todos los seguidores de Todo Cambia, de, de ustedes depende que eh, siga uh, creciendo como opción de la toma de conciencia, de formar uh, líderes, de formar cuadros y mi trabajo. Las veces que puedo lo comparto entre hacer el programa y salir a protestar en la ciudad donde estoy. Es lo que... Me apasiona y bueno, pues así, así, así soy y basta. Entonces, gracias, este Raúl, les invoco a compartir este espacio, a suscribirse al canal, a seguir yendo a la Plaza San Martín, ese espacio de debate, de diálogo y de, eh, de levantar nuestra voz, de levantar nuestra voz a favor del soberano que es el pueblo, no transar con la derecha, no acostarse con la derecha, esa es la peor traición que uno pueda hacer, no en este momento, uno tiene un norte en la vida, y el norte en la vida es estar a favor del pueblo, y los intereses del pueblo no son los intereses de la derecha, señora. Y lo que es peor, con esta derecha miserable asesina no se dialoga, esa es la postura de todo cambia, y e invocarles a los compatriotas a seguir protestando y a los de las redes a seguir calentando las redes. Nuestra solidaridad absoluta con todos los alternativos, con el reportero de la República. Y nuestro saludo y esperemos que se recupere pronto a Wilmer Domínguez de Inti Noticias, quien está atravesando un momento delicado en su salud, pero desde todo cambia. Le expresamos nuestra solidaridad, igual solidaridad con el pueblo de Puno, con Julia Caladecana, con Guadalupe, que también está trabajando con nosotros. Muchas gracias. Nosotros retornamos en breve con otra importante entrevista y luego en la noche a una protesta en otro espacio ya físico. Un abrazo a todos ustedes, tus palabras de despedida regulares a los seguidores de Todo Cambia Noticias. Muchísimas gracias, estimada Manuela Bastida, gracias por liderar Todo Cambia Noticias y un abrazo a tu persona, a Gustavo, a todos los amigos, a todos los peruanos en el exterior. El mensaje es tal como tú lo has dicho, no podemos acostarnos con la derecha, eh, es más, en la forma de hacer política se, van, se va a ver ahí la diferencia con quiénes somos realmente y, y por supuesto esta derecha y también la misma izquierda está con sus manos manchadas con sangre eso no lo podemos olvidar, como siempre lo decimos en las movilizaciones la sangre derramada jamás será olvidada no solamente la sangre, de nuestros valientes hermanos 77 que han sido asesinados estos últimos meses, sino también de todos nuestros hermanos en las luchas sociales que no los vamos a olvidar nunca, al menos de los últimos 30 años de la existencia de esta eh, de esta generación, eh, desde la lucha contra eh, Conga, la lucha en Tía María, la lucha en Morococha, Espinar, eh, eh, la, contra la contaminación, contra las grandes mineras, el Baguazo todas esas resistencias las llevamos en nuestro corazón. Han habido muertos ahí, hermanos asesinados, no los vamos a olvidar. Esos son nuestros verdaderos héroes, eh, nuestros mártires eh, para esta nueva etapa que el Perú de todas maneras va a vivir. Pero, por supuesto, tenemos que derrotar primero a la dictadura, que, cuya así, máscara es solamente Dina Boluarte, ¿no? Así es, coincido Manuela. plenamente con lo dicho. Gracias, yo quiero cerrar esto con lo que dice Jorge Ayala, quien expresa mi agradecimiento por estar pendiente siempre. Dice, Manuela, yo soy como las llaves, el día que me pierdas solo vas a conseguir copias. Me ha dicho, cuento Jorge Ayala, espero tú eres uno seguidor de todo cambio. espero no perderte. Y vamos a ser consecuentes, no solamente por no, sino por no perder el apoyo del pueblo, a ser consecuentes, a levantar las banderas de la unidad, de la defensa de la democracia, de la defensa de la vida, no a las dictaduras militares y luchemos por un Perú con justicia social y libertad. De esta manera termina Todo Cambia. Dentro de unos breves momentos retornamos en Todo Cambia Noticias. Muy buenas tardes en el Perú y muy buenos días en Buenas tardes en Europa, muy buenos días en el Perú.